hacemos un llamado al nombrado Edison Paulino Castaño, alias La Leyenda, el cual está siendo activamente buscado por tener una orden de arresto en su contra, acusado de homicidio. Castaño, alias La Leyenda, está siendo activamente buscado por nuestros agentes por el hecho de este, en fecha del mes de junio se gale la vida a su pareja, una señora quien falleció luego de recibir atenciones médicas por varios golpes, que éste le había propinado a ella, por lo que una vez más les exhortamos a Edison Paulino Castaño, alias la leyenda a que se entregue.